Emprendimiento escolar o autoempleados. El emprendimiento es un tema que cada vez está más de moda y los colegios lo introducen como una materia, como un proyecto transversal, pero en realidad se están formando como emprendedores o como autoempleados. Hagamos un barrido de lo que se ha planteado en la enseñanza del emprendimiento en Colombia a partir de su legislación. El Estado colombiano define el emprendimiento como una forma de pensar, razonar y actuar, centrada en las oportunidades, planteada con una visión global, y llevada a cabo mediante el liderazgo equilibrado y la gestión del riesgo calculado. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. Eso lo dice la ley 10.14 del 2006. Posteriormente, en la guía 39, se estipula el concepto de emprendimiento desde un enfoque de desarrollo humano integral. Entendido este como una forma de pensar, sentir y actuar para la creación de valor, lo cual permite a la comunidad educativa proponer espacios y escenarios de formación. Sin embargo, esta visión centró la enseñanza del emprendimiento en los contenidos que imparten las escuelas de administración y no en lo que los emprendedores realmente leen cuando están desarrollando su ejercicio como emprendedores. Por eso el primer concepto que hay que entender para iniciar el proceso como emprendedor no es la definición de un modelo de negocio, sino que existen cuatro proyectos de vida laboral, empleados, autoempleados, dueños de negocio e inversionista. Y dependiendo de lo que cada estudiante quiere elegir para su vida, puede optar por uno o por otro, o incluso transitar entre ellos. También hay que destacar que reducir el emprendimiento solo al ámbito empresarial es muy limitado. Si en Colombia empezamos a entender el emprendimiento como sacar los sueños adelante, ya las clases no serán sobre los conceptos universitarios en administración, sino en cómo nuestros estudiantes tienen anhelos, motivaciones y proyectos. Las grandes transformaciones del mundo no parten necesariamente de un modelo de negocio, pues esto viene después. Los emprendimientos nacen de los sueños. El sueño es la gasolina del emprendimiento, es decir que el ejercicio del docente emprendedor debe orientarse a alimentar los sueños de los jóvenes y a encontrar y apoyar sus anhelos. Cuando ese proceso ocurra, ahí sí se estructura para que ese sueño se convierta en una realidad poniéndose metas realistas y medibles. En conclusión, los colegios deben dejar de mostrar la feria empresarial como el evento evaluativo por excelencia para entender la práctica diaria del emprendimiento asociada a los anhelos y proyectos de los niños, donde todas las semanas se hagan negocios, no solamente una vez al año, donde los maestros sean ejemplo de emprendimiento, porque en algún momento ejecutaron algún proyecto y fueron exitosos, para que se hable desde la coherencia y no como al que le tocó hablar de emprendimiento porque tenía horas libres.